Esa sonrisa, como la tuya, hoy no se encuentra fácilmente esa sonrisa es como el sol que ilumina a esa luna esplendente. Esa sonrisa de ilusión que hace vibrar a la ternura. Esa sonrisa tan cristalina que me lleva a la locura. Tienes carita de querubín, un ángel escapado del cielo, un ángel que alegra la vida con sabor de caramelo. Haces que siga girando el mundo Haces que crezcan más bellas flores Haces feliz a las alegrías Haces que broten más los amores con tu sonrisa se soluciona, todas las penas se vuelven gloria, no te imaginas cuánto te anhelo, no te imaginas cuánto te quiero. Un ángel que alegra la vida con sabor de caramelo.